Rematándose a nosa viaje, Belén y e Maiseu esperamos que o pasara de esben y e que, comanos a nos, de eso ver a algunos dos organismos maravillosos que habitan estos lugares. Ahora, ya sabedes que la vida aquí no es sinxela para ningún ser vivo y e también que podedes hacer para ayudarles a sobrevivir. Lembradio porque son consejos muy doados de seguir, pero muy importantes. Mantéde estos espacios limpos el embrade que las algas no son lixo, son recursos. No andedes por medio de las dunas, ya bastante teñen cuas pegadas das personas que fan estudos nelas e de que, en comanos fai trabajos de divulgación e educación. Recordade que as vosas mascotas pueden supor en algunos casos una amenaza para o medio natural. Así que seguide as indicaciones dadas por las administraciones en espazos naturales. No moleste a las aves y e demás seres vivos. Podería estar poniendo en riesgo a su vida. Tratase de compartir, no de apropiarse de algo que no es oso. Respetar todas estas indicaciones, sí que es un vos de dejar a vos apegada en este espacio.